Hola, qué tal mi gente? En el día de hoy nosotros vamos a aprender cómo yo puedo hacer un tríptico en Wall. Ok, entonces este es el tríptico que no vamos a hacer. Esa es la primera cara. Recuerden que son dos caras. La otra cara va a ser esa. Miren un poco más sencilla porque el video se hizo demasiado largo, pero lo importante es que usted aprende a jugar con las formas, las figuritas, los textos, los colores, etcétera, etcétera. Luego que usted siga todos los pasos, usted va a ser un experto haciendo brochure o tríptico en Wall, ¿ok? Entonces de una vez vamos a pasar. a ah, recuerden que tienen en el, la descripción del video. Yo les voy a dejar el template. O sea, el documento de Wall, si ustedes quieren, eh, lo pueden modificar a su gusto. Pueden ir a mi página web y descargan el documento de Word Y simplemente pueden jugar con él y modificarlo. Así que vamos de una vez. Ok, una breve descripción de lo que vamos a hacer. El, vamos a hacer una hoja. Esta va a ser la primera hoja. Esto que está aquí, es la primera hoja. ¿Ok? Aquí, eso que está ahí va a ser la parte principal del brochure, luego esta va a ser la parte final, el brochure tiene seis caras y esta va a ser la 5, luego la segunda página que nosotros hagamos va a ser 2, 3 y 4, ok, así que vamos de una vez. Ok, el primer paso es dir, eh, cambiar la orientación de la página, le, le vamos a dar a diseño de página y en diseño de página nos vamos a orientación y en la orientación vamos a poner una orientación V, horizontal porque porque por default viene vertical entonces le damos horizontal entonces ahora vamos a hacer lo siguiente el tamaño tiene que ser a 4 ok seleccionamos a 4 si ustedes se fijan en el tamaño A4, tiene de altura 21 centímetros y tiene de ancho 29.7. Memorícense ese número, 29.7. Ese número significa el ancho de la hoja. Como son tres partes, ¿verdad? Que tiene el brochure, el tríptico. Entonces, como el ancho de la hoja es 29.7, lo vamos a dividir entre 3. 29.7 dividido entre 3, a ver qué pasa. 29.7 dividido sobre 3 me da que cada espacio debe tener 9.9 o sea en un tríptico cada espacio tiene aproximadamente 9.9 centímetro pero le vamos a quitar un chin por cuestión del espacio ustedes van a entender por qué en vez de usar 9.9 vamos a 9.7 ok entonces vamos a hacer insertar formas le vamos a dar rectángulo y ahí vamos a hacer un rectángulo de 9.7 cuando yo selecciono el rectángulo se me abre en la parte de formato miren sesión formato a la parte derecha me dice la altura y el ancho de ese rectángulo entonces yo lo que voy a hacer aquí como quiero un for, uno de 9.7 por 9.7 lo de a enter y miren ahí yo tengo ahí un rectángulo de 9.7 yo lo voy a seleccionar el rectángulo por aquí miren cómo está la flechita de dirección esa cosita negra y lo voy a jalar hacia la izquierda, no importa dónde lo ponga, siempre que quede ahí en la orilla de la hoja. Simplemente ahora el otro, ¿verdad? vamos a darle clic derecho, copiar, clic derecho. No sé por qué no funciona, pero así funciona. Miren, control C para copiar y luego control V para pegar. Miren cómo. Luego, si le doy a control V de nuevo, me va a pegar otro rectángulo. Ok, entonces simplemente lo vamos a arrastrar hasta aquí. Y esto lo vamos a poner hasta aquí. No importa que estén a la misma altura, lo importante es que tenga la misma distancia del uno del otro separado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es: vamos a hacer un rectángulo para dividir así, una línea, ¿verdad? Que va a ser un rectángulo para dividir el brochure. Esto simplemente se hizo para dividir el brochure en tres partes iguales, entonces ahora vamos a insertar forma, le vamos a dar a rectángulo y le vamos a hacer un rectángulo ok, vamos a darle un color a ese rectángulo le vamos a dar un ancho de 0.05, selecciono el rectángulo, ahora y miren aquí donde me dice que ya él tiene, el que yo hice a mano alzada, tiene 0.46. Vamos a darle 0.05, ok, 0.05. Bien, entonces lo puedo mover tanto con el mouse o lo puedo mover con el teclado, que es un ching más fácil. Miren ahí, yo lo puedo mover con el teclado, con la tecla hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo moví, lo voy a dejar ahí. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como yo, eso es para doblarlo el brochure, ¿verdad? esas líneas no pueden quedar muy pronunciadas porque se va, a quedar, se va a ver un poco feo entonces vamos a hacer lo siguiente Yo vamos a darle ahí y le vamos a dar a sin contorno vienen ahí donde dice contorno de forma para que no tenga contorno ok, ya no tiene contorno entonces vamos a hacer lo siguiente seleccionamos de nuevo el rectángulo si se le dificulta seleccionar agrandan la página está seleccionado entonces clic derecho formato de forma y en formato, le voy a dar aquí al medio, donde me da varias opciones. La primera opción me da para relleno. Obviamente, si quiero poner una imagen, si quiero cambiar el color. Miren, si yo le quiero cambiar el color, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Pero la segunda opción me da sombra, reflejo, etcétera, iluminación. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un poco de iluminación, ¿ok? Y le vamos a dar un relleno. El color de la iluminación se la vamos a poner negra, ¿ok? ok vamos a poner negra, mírenlo ahí y vamos a dar transparencia, vamos a ir subiéndole un poquito la transparencia para que no se vean tan pronunciada la sombra y aquí el tamaño de la sombra lo vamos a poner de 25, ok, tamaño de sombra 25, pero como esa sombra está demasiado pronunciada, vamos a transparencia, ahí en transparencia nosotros vamos a ir subiendo para que se vaya poniendo más, transparente posible, porque el objetivo es una línea que casi no se vea para poder dividir la página, el brochure, ¿verdad? Entonces, esa línea de ese color, vamos a quitarle ese color, seleccionamos la línea y nos vamos a relleno, ¿verdad? Y en relleno tenemos que darle un color blanco, ¿bien? ¿Lo vieron? Relleno, blanco, para que se ponga blanco. Luego le selecciono de nuevo, y nos vamos a aquí al efectos y vamos a la transparencia porque todavía siento que está muy transparente para hasta que casi no se vea. Yo creo que ahí está bien ya. 82% de transparencia en la iluminación. Entonces, simplemente esa misma la voy a control C, control V y miren cómo me sale la otra. La voy a mover hacia la derecha con el teclado. Miren ahí, moviéndome eso es simplemente para dividir el brochure. Ahí lo voy a dar un poco hacia arriba. Es más fácil moverme con las teclas del teclado que con el mouse. OK, voy a seleccionar un poco esta para moverlo un poco hacia arriba también. Vamos a ver abajo si, está... si puedo cerrar aquí ya. Vamos a ver abajo cómo queda. Perfecto. Entonces ya yo puedo eliminar esos rectángulos, borro selecciono, borro selecciono y borro nunca se olviden señores, ir guardando el proyecto, yo no lo he guardado, entonces archivo, guardar como guarden o no, no, no te de quieran yo lo voy a poner trítico. ok, ya yo tengo mi brochure dividido en tres partes iguales, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar una base, algo que me adorne, ¿verdad? Entonces, yo voy a dibujar un rectángulo, insertar. Voy a dibujar un rectángulo eh, bien grande, que me abarque toda la hoja, ¿verdad? Y lo voy a arrastrar, algo así. Y que también se salga aquí, ¿ok? Bien, vamos a darle quitar contorno, a ver si tiene... Le doy a formato, contorno de las formas, sin contorno, ¿verdad? Para que no tenga esa, esas líneas. El contorno son las líneas de afuera que no tenga. Ok, ahí no tiene contorno. Entonces, si yo quiero darle cierta forma a ese, esa figura, a ese rectángulo, yo le doy a clic derecho y le voy a dar a modificar puntos. Eso me hace que la figura, yo ahora pueda poner diferentes puntos encima de ella, por ejemplo. Y esos puntos, cuando yo lo agregue, por ejemplo, clic derecho, agregar, modificar puntos, y luego le doy ahí, por ejemplo, miren lo que yo puedo hacer. O sea, yo puedo ahora alterar la imagen a mi antojo. ¿Lo ven? Puedo agregar otro punto por aquí, por ejemplo. De nuevo, clic derecho modificar puntos y luego si le doy un clic ahí control z siempre control z para deshacer lo que usted acaba de hacer si si es un error clic derecho agregar punto ahora sí miren ahí entonces ahí me da un punto donde yo puedo bajar hacia aquí puedo subir y ahí yo lo diseño a mi antojo puedo inclusive hacer cierto tipo de curvas con esas líneas. Ok, lo ven? Está bien, pero vamos a hacer algo más sencillo. Simplemente no vamos a salir. Voy a, voy a borrar todo esto y voy a poner un triángulo de nuevo. Ok, inserto triángulo. Y voy a hacer un triángulo que me cubra toda la página. Ok, es un triángulo que me cubra toda la página. Y recuerden que no queremos contorno. En caso de que yo hubiese querido contorno, por ejemplo, miren. Miren el contorno, ¿lo ven? No queremos contorno, sin contorno. ¿Ok? Entonces, algo más pequeño. Clic derecho, agregar, modificar puntos. ¿Ok? Miren cómo me aparece esa línea. Entonces, ahora encima de la línea yo puedo dar clic derecho. De nuevo. Modificar punto, luego encima de la línea. Cuando me salga... Miren, cuando el cursor se ponga de esta forma. Miren, no, así no. Así. ¿Lo vieron? Clic derecho, agregar puntos. O sea, ahí me agrego un punto. Yo, donde yo puedo ahora bajar un poquito la imagen. ¿Lo ven? Ok. Entonces, aquí vamos a agregar otro punto. Miren, cuando se ponga así. Clic derecho, agregar punto. ¿Lo ven? Ok, entonces simplemente damos clic afuera y ya. Ahora nosotros podemos en esa imagen ponerle, podemos una imagen, podemos ponerla de diferentes colores. Por ejemplo, si le damos a formato en relleno, con la imagen seleccionada en relleno, yo puedo cambiar el color a mi antojo, por ejemplo, ¿verdad? Miren ahí. Pero también yo puedo ponerle un, una textura, por ejemplo, miren, hay muchísimas opciones que, que tiene Wall más degradado, por ejemplo, eh, relleno con de trama miren hay, hay un montón de ideas que usted podría tener relleno de imagen con textura por ejemplo relleno degradado hay un montón de cosas pero también si yo quiero yo puedo hacer que tenga la imagen tenga un relleno de vamos a ponerlo amarillo tenga que el relleno sea una imagen ok ok entonces vamos a voy a insertar el tria, el rectángulo forma rectángulo de nuevo verdad nos vamos a ir a vamos a insertar un rectángulo que tenga de ancho 30 vamos a ponerle 30 de obviamente tiene que abarcar la, la página entera perdón la altura de 30 que tenga una altura de 5 centímetros una altura de 5 centímetros ok, y obviamente que abarque toda la página de ancho, no importa que se salga más afuera, lo contorno, no importa ahí, entonces queremos que en vez de tener un relleno de forma, donde tenga un color, lo que queremos es ahora una imagen, ¿verdad? dicha imagen la buscamos en Google, vamos a Google y ponemos textura caoba entonces seleccionamos una textura que nos guste. Eh, yo seleccioné una de ellas. Simplemente para descargar una imagen, usted le va a dar clic derecho. Salvar imagen como. Bueno, está en inglés en mi computadora, pero es, es salvar o salvar como. Salvar imagen como en español le va a salir. Ok. Entonces, simplemente aquí. Selecciono la imagen, me voy a relleno. Recuerden que rellenar es rellenarlo con forma, rellenarlo con, con color, etcétera. Entonces, con una imagen, yo quiero rellenarla. Esa imagen está en mi computadora. La vamos a buscar. Mirenla aquí. va Y ahora mírenlo ahí. Entonces, si yo quiero esa imagen, ponerla detrás, clic derecho, enviar al fondo. Enviar al fondo. Ok. Bien. Entonces, si queremos darle una pequeña forma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Clic derecho, modificar puntos. Entonces yo quiero, cuando me salga ahí, quiero poner un punto ahí. ¿Ok? De nuevo, clic derecho, agregar punto. Entonces ahí yo puedo subir. ¿Ok? Bien, entonces quiero agregar un punto aquí también. Ahí, clic derecho, agregar punto. Entonces... Quiero hacer una especie de curva. No. Voy a poner el punto de nuevo aquí. Ok, entonces vamos a hacer ahora la parte de abajo, vamos a buscar otro rectángulo, insertar, que abarque toda la página. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, yo voy a poner esto un poco más grande. Le voy a poner detrás, clic derecho, enviar al fondo, ¿ok? Entonces, miren, quiero hacer una imagen color negro con un poco de degrado. Vamos a ver qué nos ofrece, relleno de la forma, degradado. Vamos a ver, vamos a cambiar el color negro, ¿verdad? Relleno de la forma negro. Entonces, ahora vamos a ir a degradado a ver qué nos... Más degradado, vamos a ver qué opciones tenemos. Relleno con degradado, relleno sólido, transparencia. Ok, nos vamos aquí a relleno con degradado y donde dice el color lo vamos a cambiar. ¿Verdad? Vamos a ponerle un color negro. Ustedes pueden poner el color que ustedes quieran. Pueden poner mira, un color verde, pero vamos a poner aquí el negro. Ok, entonces aquí nosotros nos vamos a mover dependiendo la posición que usted quiera usted puede ser lo suficientemente creativo como usted le plazca entonces vamos a lo ahí entonces aquí clic derecho modificar puntos quiero poner un punto ahí clic derecho agregar punto ok entonces ahí quiero hacer lo mismo clic derecho modificar puntos, quiero poner un punto aquí, clic derecho, agregar punto. Ok, entonces verificamos que no tenga contorno ¿no? la imagen, contorno de la forma sin contorno. Ok, vamos guardando, vamos guardando, vamos guardando. Ok, ok, en Google nosotros no vamos y descargamos esta imagen. Clic derecho, guardar imagen como, ¿ok? Vamos a guardar imagen como. Entonces, simplemente ahora vamos aquí y yo voy a hacer una forma que abarque todo eso que está ahí, ¿ok? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Insertar forma rectangular, ¿ok? Yo voy a hacer un rectángulo. Entonces, ahí vamos a darle a relleno de la forma no quiero color quiero la imagen que acabo de descargar ok entonces simplemente imagen desde un archivo le doy aquí me voy al escritorio donde guardé mi imagen ok si ustedes se fijan la imagen está muy desproporcionada porque porque la imagen está tratando de ajustarse a esa forma que yo le di, entonces lo que hacemos en ese caso es simplemente entonces, clic derecho, formato de la forma y nos vamos a ir aquí donde dice relleno, ok, entonces en relleno le vamos a dar donde dice mosaico de imagen con textura, le vamos a dar ahí y ahí miren dónde me sale la imagen, pero la imagen está un poco cortada, simplemente en la escala yo le voy a dar, vamos a ver 80 y 80, escala X de escala Y para que la imagen me la reduzca un poco, entonces 80 en la X, 80 en la Y, ¿ok? Miren ahí, entonces ¿qué pasa? La imagen como está en modo de mosaico se repite ilimitadas veces entonces qué hacemos en ese caso para que la imagen no se repita yo en mi caso quiero cortar la imagen pero hay otras hay diferentes cosas que se pueden hacer ok entonces yo puedo inclusive des, eh, de, de desplazarla hacia la derecha hacia la izquierda ven como todo es mosaico básicamente se está repitiendo la misma imagen a medida que yo me desplazo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ok? Si yo me desplazo de manera vertical, tengo la misma imagen en diferentes tipos de mosaicos, ¿ok? En diferentes mosaicos, perdón. Entonces, de nuevo, cero. Cero. Ok, vamos a ver qué yo puedo hacer. Entonces, eh, vamos a ver si yo la puedo dejar un poquito por aquí para ponerla más pequeña. Yo estoy haciendo este video en vivo, o sea, con ustedes no en vivo, o sea, no estoy, se va a editar, pero lo estoy haciendo, lo estoy creando, mientras lo estoy creando, no tengo un proyecto terminado. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora yo quiero, ok, entonces ahora vamos a hacer una forma que abarque todo esto aquí, así, de esa forma. Entonces insertar eh, forma rectángulo, ok, entonces yo quiero algo que vaya más o menos un rectángulo, lo voy a poner un poco transparente para ver lo que me queda detrás. Ok, entonces relleno, formato, relleno de la forma. Inclusive lo podemos hacer sin relleno y con contorno. Contorno un poco más de grosor para ver. ok. Lo hice sin relleno y con contorno. Entonces simplemente ahora le vamos a dar clic derecho en la línea. Clic derecho, modificar puntos. Entonces, ahora yo quiero ese punto ponerlo aquí. Clic derecho. Ok, vamos a ponerle relleno. Vamos vamos a rellenarlo porque me va a dar un chingo de problemas. Y vamos a ponerle. Un relleno cualquiera, no importa. Amarillo. Entonces, formato de la forma y vamos a buscar un poco de transparencia. Ok, ya, míralo ahí. Entonces, le doy aquí, modificar puntos. Ya sé que estoy ahí, lo voy a bajar hasta aquí. Ok, perfecto. Entonces, me falta lo mismo aquí, clic derecho, modificar puntos lo voy a subir hasta aquí ok perfecto entonces vamos a ver aquí este hasta dónde llega ok perfecto ok entonces yo quiero que dentro de esa imagen vamos a quitarle el contorno formato sin contorno ok Queremos poner una imagen ahí, nos vamos a Google, yo quiero esa imagen, la busqué, puse simplemente casa barata o de madera, como ustedes pongan. Entonces clic derecho, guardar imagen como, le doy, entonces le va a poner casa, entonces vamos aquí. Y de nuevo selecciono mi imagen y yo quiero que en vez de ser el color amarillo mi relleno, mi relleno sea la imagen. Entonces selecciono, le doy a formato, me voy a dar a relleno y en relleno voy a seleccionar la imagen. Me van a salir esta traducción y le voy a dar desde un archivo. Entonces la casa que yo descargué. Entonces por default, miren cómo la casa se trata de ajustar a ese tamaño. Entonces en ese sentido lo que hacemos es, esta es de la imagen no está proporcionada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a dar a Clic derecho, formato de la forma. Ok, y ahí me va a dar varias opciones. La primera opción, que es relleno, dentro de la opción de relleno me va a salir opción de mosaico. Si yo lo doy a mosaico, lo que hace es que en ese relleno la imagen se divide muchas veces. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo le voy a poner un 20 aquí y le voy a poner un 20 en tamaño. Ahí donde dice escala. Miren, esos son mosaicos, como si fueran el piso de la casa, ¿verdad? Eso es lo que hace la imagen. Se divide en diferentes mosaicos hasta completar el espacio. Resulta que si a la imagen yo le doy su 100%, ahora como la, el tamaño original, escala X, escala Y, 100%. Miren cómo me sale la imagen un poco cortada. Entonces ahí es donde yo puedo empezar a jugar con el por ciento. O sea, yo puedo darle un 70, por ejemplo, a la X y a la Y. Obviamente deben, debe ser el mismo para que quede proporcionada 70, ok. Ok, vamos a ponerle 60. Que la casa se vea más completa. 60, ok. Un poco más. 50, 50, ok. Y entonces en el desplazamiento de Y vamos a darle hacia abajo, ok. Ok, entonces voy a subir la imagen un poco, la dejé en 60 siempre, clic derecho, formato de forma, en relleno lo dejé en 60%, ok. Entonces, aquí yo necesito un letrero o algo que me diga lo que, de qué se trata el proyecto. Entonces, esa sesión ahí la vamos a dejar para eso, está bien. Entonces, yo necesito también cubrir esta parte, la imagen la vamos a enviar al fondo, ok. La imagen ya está en el fondo. Vamos a subir un poquito más para cubrir la parte. Perfecto. Entonces aquí yo necesito poner un letrero. Esto lo vamos a adornar. Ahora vamos a poner, vamos a ver qué nos inventamos. Insertar forma. Ok, entonces vamos a girarlo un poco. Ok, así que okay, ahí está bien. Vamos a agrandar un poco más. Y entonces vamos a darle aquí. Okay, vamos a ir un poquito. poniendo esto más pequeño. Ahí. Entonces clic derecho. Modificar puntos. Quiero que este punto lo vamos a llevar un poquito. Clic derecho, modificar punto. Vamos a quitarle el sin contorno. Ok. Quiero que el imagen, vamos a poner esto más grande porque quiero que quede exactamente encima de la línea. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a darle un colorcito más amigable. Vamos a darle un amarillo. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a darle de amarillo. Ustedes le dan el color que a ustedes les parezca mejor, pero me gusta ese amarillo ahí. Y ahora vamos a poner un texto encima de eso. Ok, agregar texto. Entonces simplemente mayúscula. Casas baratas, ok. Entonces, vamos a poner esto un poco más grande. Vamos a poner el diseño inicio. Lo vamos a dar a Arial Black, ok. Vamos a poner esto un poco más grande: 15. Eh, tiene demasiado espacio. Entonces vamos a buscar donde dice la sesión de espacio. Casa barata. Entonces esa. Tiene que ser un color más fuerte porque casi no se ve. Y más grande. 22. Ok. 22. Quiero que tenga. Ok, perfecto. Miren, le di aquí donde está. Creo que hay. Right. Ok, ahí está. Me gusta ahí negro. O si no, ahí me gusta más. Perfecto. Perfecto. Voy a salvar. Siempre salvando. Ok, entonces déjenme borrar esto porque no sé de dónde me salió. de que a baratas. Perdón. Creo que ahí está bien ya. Perfecto. Entonces vamos a seguir creando insertar vamos a buscar una forma vamos a buscar eh, una figura que parezca como un hexágono vamos a hacer un hexágono verdad lo vamos a hacer aquí un hexágono vamos a ponerlo un poquito más grande el hexágono un poquito más ancho ustedes lo ponen ahí a su gusto siempre cuidando los márgenes ok entonces vamos a darle una rotación girar no vamos aquí donde dice girar lo puedo hacer manual aquí verdad pero vamos a darle girar a 90 grados ok entonces vamos a ir a poner una imagen vamos a poner un poquito todavía más grande un poquito más grande todavía un poquito más grande más grande ok vamos a buscar eh, vamos a hacer un triángulo de ese color para adornar un poquito esto entonces insertar forma vamos a buscar el triángulo Vamos a hacer un triángulo que tenga ese mismo color. Relleno. Ok, sin contorno, recuerden, sin contorno. Entonces vamos a girar el rectángulo. Sin, vamos aquí. Lo quiero llevar al fondo. Enviar al fondo. Ok. Entonces algo solamente para adornar un poco. Y vamos a darle un poco de degradado al rectángulo relleno de la forma, degradado, ok, perfecto, entonces ahora vamos a seguir buscando imágenes en Google, vamos a hacer una imagen, una casa de madera, vamos a ver, a ver si en inglés me sale algo, House Bricks Pequeña. Ok, voy a seleccionar esta imagen. Clic derecho, salgo al dar imagen como. Vamos a ponerle ladrillos. Ladrillos, ok. Entonces, nos vamos aquí. La figura, ¿verdad? Formato, relleno. En vez de ser un color, el relleno. Queremos una imagen. Ok, entonces. Vamos a buscar la imagen. Ok, nos vamos a Google entonces. Vamos a buscar. Eh, esta imagen. Vamos a ver esta imagen. Clic derecho. Guardar imagen como. Vamos a ponerle casita. Ah, no, es un archivo web, no, no voy a poder. Vamos a ver si puedo descargar esta. Clic derecho, guardar imagen como. Vamos a ponerle casita. Ok, vamos a abrir ahora aquí. Y vamos a ver si yo puedo insertar la imagen. Ok, vamos a ver. Vamos a utilizar ahora, digo yo, un círculo. Vamos a ver cómo queda un óvalo. Okay. vamos a ver qué sucede. Un óvalo. Aquí queremos relleno de la forma, una imagen. Vamos a buscar dicha imagen. Relleno de la forma. Imagen. Dicha imagen. Vamos a ver qué pasa. Perfecto. Y recordemos que debemos quitar el contorno o también podríamos dejar un contorno con el mismo color amarillo para resaltar un poquito más. Vamos contorno de la forma, vamos a darle un poco de grosor para que se vea más, ya que tenemos ese color amarillo ahí pendiente. Míralo ahí. Ahora yo necesito el signo de peso. Entonces como yo necesito el signo de peso, vamos a darle a clic derecho, agregar texto dentro de esa forma, ¿verdad? Entonces yo voy a copiar el signo de peso que es shift. Vamos a ver si yo puedo insertar, insertar un texto en cualquier lugar. Y luego moverlo. Insertar cuadro de texto. Ok. Símbolo de dinero. ¿Verdad? Clic chief Shift y, y al 4 le di. Ok. Shift y ahí. 20. Tamaño. 50. Ok. El texto. Yo quiero que ese texto... No tenga contorno. Tampoco quiero que tenga relleno. Ok, perfecto. Esa era la mejor opción. Entonces aquí selecciono el, el, el tipo de arte. Ok, perfecto. Entonces si yo muevo el, esto. Perfecto. Vamos a poner un poco más grande. 60. Eso es lo que yo quería desde ahorita. 60. Ya. Yeah. Ese era el efecto que quería lograr. Perfecto. Entonces, yo quiero algo parecido a esto. Vamos a ver si yo puedo... copiar. Control-C, Control-V. Y vamos a ver si yo puedo mover esto. Ok, lo voy a mover. Quiero algo. No sé, quiero poner algo como. El mejor precio o algo así. No sé. Ustedes usted ponen lo que a usted se le ocurra. Quiero que esto sea. Vamos a ver si yo puedo. Ponerlo el mismo, que vaya paralelo con la figura aquí. Un poco más hacia la izquierda. Ok, ahora yo quiero que la figura tenga. Clic derecho, modificar puntos. Ese punto yo lo quiero traer de nuevo hacia acá. Ok. Ok, entonces, más pequeño. Quiero algo más pequeño. ¿Cómo se va a poner esto aquí un poco más grande? Quiero, de nuevo, clic derecho, modificar puntos. Quiero traer este punto hasta aquí. Quiero traer este hasta aquí. Vamos a ver que quede todo paralelo. Voy a poner un poco aquí abajo. Perfecto, un poco más hacia la izquierda, vamos a eliminar el contorno, a ver por si acaso que no, la imagen no me tenga contorno Formato, relleno, perdón, contorno de la forma sin contorno, perfecto Entonces vamos a ver cómo se ve no, o sea, Vamos a quitar eso de que el mejor precio, porque eso está como muy chicle Eh, financiamiento Finan Financiamiento Vamos a verlo ahí Y centralizado, perfecto Ahí yo creo que está bien Vamos a ver Un poquito hacia abajo Ahí, vamos a ver Ahí está perfecto Vamos a llevar esto detrás del enviar al fondo la imagen. Enviar al fondo. Ahí, perfecto. Se ve mejor ahí. Perfecto. Ok, ahora va la sesión donde nosotros ponemos los datos, texto, etcétera, etcétera. Ok. Aquí yo voy a poner un texto eh, arbitrario. Vamos a insertar texto, cuadro de texto. Ese cuadro de texto yo lo voy a poner ahí. Vamos a ponerle un tipo de letra así bien bonita, eh, que se vea bien moderno. Vamos a ponerle... Y recuerden que a ese texto, ¿verdad? Déjenme ponerlo grande, para que ustedes entiendan lo que yo quiero hablar. Tenemos que quitarle... El fondo blanco, simplemente formato, relleno, sin relleno, ¿ok? Y el contorno, que no tenga contorno, miren, de ningún color. O también podríamos poner un amarillo, se vería bien. Sí. Y la letra entonces la vamos a querer blanca. Entonces sombreamos las letras, inicio y vamos a buscar el color blanco, ¿ok? Mirenlo ahí. Entonces vamos a poner esto bien céntrico, que quede bien bonito. Ok, ahorita no me fijé, pero esta imagen tiene un contorno azul y eso se ve feo. Vamos a quitárselo. Selecciono formato. Sin contorno. Perfecto. Ahora sí, míralo ahí, se ve más bonito. Ok, miren. El texto le puse un poquito más de contorno en formato y me fui a contorno de la forma. Aquí, eh, contorno le di a grosor y en grosor entonces seleccioné la que sea más grueso. Tres, le di 3 puntos, no sé, 3P, tres, tres no sé qué. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora tenemos que poner el contacto, teléfono y etcétera, etcétera. Está bien. Ok, en esta sesión, nosotros vamos a poner el teléfono, ¿verdad? Vamos a poner el teléfono y un correo o los números, la sesión de contactos, ¿ok? Entonces, en la sesión de contactos, yo voy a venir, clic derecho, control C, control V, y voy a borrar todo eso que está ahí, ¿verdad? Y voy a poner contactos. Debo poner la letra en blanco porque no se ve color blanco. Ok, contactos, contactos, en mayúscula. Ok, vamos, vamos a llenar esto aquí. Vamos a tomar un estilo Arial Black. Usted pone el que usted quiera. Ok, entonces ahora en la sesión de contacto eh, yo puedo copiar porque quiero escribir la palabra contacto aquí. Voy a escribir contacto. Ok. Ahí te va a poner todos los detalles para contactar la empresa, el proyecto, lo que sea, ok. Yo quiero quitar ese fondo, lo voy a quitar. Contorno de la forma sin contorno, ok. Y lo voy a dejar ahí. Voy a poner esto un poco más pequeño. Realmente, vamos a buscar el símbolo de, de, el símbolo de teléfono porque está un poco feo. Vamos a, ir a Google. Algunos de ustedes que tienen la versión más moderna, tiene eh, en símbolo, lo tiene adentro incluido teléfono negro porque quiero algo así que que nos llame la atención obviamente el color de perdón tiene que ser algo blanco o puede ser ese símbolo pero tiene que ser teléfono png para que no tenga fondo y vamos a ver si ok perfecto clic derecho teléfono O puede ser esa misma imagen. Vamos a borrar esto. Ok, relleno de la forma, imagen, archivo. Vamos a ver cómo queda. Ok. Vamos a ver si le damos un contorno amarillo a ver qué pasa, a ver si se ve bien. Sí, perfecto. Un poco más pequeño. Perfecto. Ya ustedes saben que aquí en este espacio van las redes sociales. Por ejemplo, podemos buscar el símbolo de Facebook. Y lo ponemos así, negro, Facebook. bueno en inglés, Facebook. White. Black. Logo. PNG. Vamos a ver primero. Perfecto. Clic derecho, copiar imagen. La guardé, Facebook. Ok. Entonces... Hacer lo mismo, una formita y dentro de esa formita vamos a relleno de la forma, imagen. Vamos a buscar el loguito de Facebook. Velo aquí. Perfecto. Ya. Vamos a poner un teléfono ahora. Contacto. Vamos a ponerle... 09123 0025 y control a ver copio clic derecho v vamos a ponerle aquí vivebarato.com vivebarato.com punto com, vivebarato .com esa es la website ah no es el facebook perdón vivebarato es en la cuenta de facebook ¿Ve? Luego si usted le quiere agregar ahí cuenta de website, etcétera, etcétera, ya eso es opcional. Vamos a quitarle contorno. Sin contorno. Sin contorno. Perfecto. Vamos a poner un poquito más cerca. Ok. Ok, ahora vamos aquí a poner algo que identifique a la empresa, que sea como una empresa, ¿verdad? Eh, yo quiero poner algo como que tenga el logo. Vamos a buscar un logo de Google cualquiera eh, porque ponernos así un logo ahí va a ser un tema. Yo tengo video en el canal, le voy a dejar en la descripción cómo hacer un logo. Eh, simplemente sencillo, vamos a poner logo inmobiliaria. Inmobiliaria. ¿verdad? Un logo cualquiera vamos a tomar, porque estamos... Vamos a tomar un logo simple. Vamos a decir que ese es un logo, ¿verdad? De Vive Barato. Ok, entonces... Logo. Ok, entonces... Vamos a poner... Um... Voy a copiar esa misma imagen, la voy a poner aquí. Entonces voy a cambiar, ¿verdad? Y vamos a poner el logo. Formato, relleno de la forma, imagen, el logo aquí, vamos a ver, está muy chiquita la imagen, vamos a ponerla un poco más grande, no, tiene que ser una imagen PNG, no, vamos a ver si yo la pongo, que no tenga fondo blanco, o bueno, como yo quiero eliminar ese fondo blanco, miren lo que vamos a hacer. Hay una página que se llama Remove Background. Eh, vamos a entrar a esa página y vamos a poner ahí la dirección. Copia dirección de imagen o address. Mírenlo aquí. Para usar esa imagen y meter, ponerla aquí en el programa y donde dice URL, yo lo voy a pegar la dirección. Mi intención es que remueva la parte blanca. Ok, ya la removió. Entonces descarga. Ya algo. Mirenla ahí. Entonces vamos de nuevo aquí. Y vamos a insertar de nuevo. Vamos a hacerlo así. Vamos a copiar esto. Copia y pega. Y ahí, entonces vamos a darle a formato, relleno de las formas, eh, imagen. Vamos a buscar imagen. En la imagen. En descarga yo la tengo. Ok, perfecto. Vamos a quitar el contorno ahora. Si la quiero poner un chip más grande, puedo también, por ejemplo, eh, formato de forma y aquí, en relleno, recuerden que tenemos la opción de mosaico. Entonces, mosaico, nosotros podemos, eh, vamos, vamos a darle 20, a ver qué sucede, 20%. Vamos a quitarle el desplazamiento, 0. Desplazamiento, 0. Ok. Y escala 100%, a ver qué pasa. 100%, que eso es como así que viene de por default. No, entonces 50. 50. No, está muy grande. Vamos a darle 10. 10. 10. Okay, el dieta está en mosaico. Entonces, vamos a darle 40. 40. Okay, vamos a darle ahora un desplazamiento hacia arriba. Ahora el centro. Ok un poco más para el centro aquí. Ok, vamos a mover esto un poco más hacia que okay, vamos a quitarle ahora el contorno. No queremos el contorno sin contorno. Ok, dice el logo. Entonces se llama vive barato el proyecto. Ok, entonces vamos a insertar texto. Simplemente yo puedo aquí vamos a copiar esto, copia y pega. Luego que ustedes tengan ya algo más formado, simplemente Va a ser mucho copia y pega, vive barato. Ok. Realmente me gustaría cambiar la forma, no vamos a cambiarla. Borré. Entonces insertar forma. Vamos a buscar algo así bien. Diferente, vamos a poner esto. Vamos a ponerle. Mismo color, verdad? Y el texto entonces lo vamos a poner. Vive barato. Ok, vamos a copiar ese formato. Sombreo, copiar formato aquí, copiar formato. y Luego pongo aquí, sombreo. Eso inmobiliaria vive barato tenemos que poner inmobiliaria inmobili inmobiliaria vive barato ok tengo demasiada cosa vamos mejor quitarle ponerle blanco perdone mi inseguridad señores que esto yo no está prehecho yo lo estoy haciendo ahora con ustedes ustedes están viendo en vivo lo que yo estoy haciendo Obviamente el video va a estar cortado, pero esto yo no lo he hecho antes y esto toma tiempo, entonces color blanco. Perfecto. Ahora sí, Y vamos a quitar ese contorno. Ahora quitar todo eso formato, relleno de la forma sin relleno y perfecto. Como que quede bien bonito, vamos a verlo un poquito para acá a ver qué pasa. Vamos a... formato, vamos a recortar un poquito a ver. Eh, o la letra un poco más pequeña también. Vive barato. 18. Ok. Entonces. Inmobiliaria vive barato. Muy lindo, señores. Ok, ya después que nosotros tenemos esta parte, ¿verdad? La vamos a guardar. Ya está completa, pero falta la otra parte del brochure, ¿Verdad? Vamos a ponerle en PDF, para que nada se nos mueva pdf y la vamos a poner tríptico 1 por decir una cara, ¿verdad? pero ahora nosotros vamos a la segunda cara del tríptico, ¿verdad? ya sabemos que esta es la, la página principal, ¿verdad? esa es la final y esa es una de las páginas, ¿verdad? entonces este siguiente, lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno, que es lo que era. Este siguiente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren lo que vamos a hacer. El tríptico 1, ¿verdad? Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar. Y ahí te este le vamos a poner como nombre tríptico 2, ¿verdad? Tríptico 2. Obviamente va a ser el mismo documento, porque yo lo que estoy copiando, yo voy a abrir eso. Ok, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a borrar todo, ¿verdad? Voy a dejar los márgenes ya aquí es opcional de ustedes. Ok, o sea, es opcional de ustedes. Obviamente estaba esta parte. Voy a dejar eso ahí en caso de que lo necesite. O, o, luego voy a borrar esa imagen. En esta sesión es donde te va a poner el detalle de toda la información. O sea, estamos hablando de que esta sería la página 2, 3, y cuatro, O sea, aquí te va a poner su desarrollo de la idea, de lo que sea. Obviamente vamos a poner foto, ¿ok? So, vamos a poner una foto, insertar forma. Aunque okay, tema imagen está muy bonita, vamos, vamos a esta... Yo, por ejemplo, me voy a mover un poco rápido. Casa bonita, voy a ponerle. Pero ya ustedes saben, cuando usted tiene un proyecto, usted está bien organizado, etcétera, etcétera. Entonces, relleno, formato, relleno de imagen. Sabemos lo que queremos. Casa bonita, vamos a ver si aparece en el escritorio. Ok, recuerden que la imagen por default se pone desproporcionada. Le damos clic derecho, formato de forma. Y ahí nos vamos a relleno Y en relleno nos vamos a mosaico Le damos a mosaico Entonces esa imagen es muy grande Entonces simplemente vamos a quitarle por ciento 10% vamos a ponerle en 10 Y en 10 Ok, está muy pequeño Ahí vamos a ponerle 20 20% Jugamos con eso 20% Ok, 20% Vamos a ponerle 25 A ver qué tal me queda 25% Y 25% Entonces vamos a moverla un poco hacia la izquierda, ¿ok? Y un poco hacia arriba, ¿ok? Vamos a poner un poco más pequeña de manera que resalte más el el, el entorno que está muy bonito de la imagen. Vamos a desplazar hacia abajo. Y vamos a moverlo un poco hacia la derecha. Ahí está bonito. Entonces vamos a ver cómo cortamos la parte. Vamos a ponerle 21%. A ver si se me va a la parte de arriba que se repite del mosaico. Vamos a poner 22. 22%, ¿no? Ponerle 23%. Vamos a poner 25 de nuevo, 25, 25, ok, ahora vamos a desplazar. Perfecto, vamos a moverlo ¿no? ahora. Ok, entonces vamos a ponerle 24, a ver, 24. Quiero que se vea más el entorno. Ok, y vamos a quitarle contorno. De la forma se lo quitamos sin contorno. Perfecto. Perfecto. Aquí yo puedo jugar. En, en Yo puedo poner, por ejemplo, formato de imagen. Hay marcos que me da la, la opción. Por ejemplo, me da diferente contorno. Puedo de nuevo poner el mismo azul, el amarillo, etcétera, etcétera. Ok. Entonces aquí vamos a poner más texto. Entendiendo que aquí nosotros debemos poner la oferta, etcétera, etcétera. Yo no voy a ser muy creativo en esta parte porque. Ya esto es como quien dice un repaso. Borra el símbolo de dinero. Eliminar. Ok, entonces la letra vamos a poner la negra. Ok, perfecto. Entonces aquí ustedes saben que va todo el detalle, financiamiento, todo tipo de casa, casa de ladrillo, dependiendo de la oferta. Y de lo que sea que usted esté um, promocionando. Siempre también es bueno en toda publicidad poner imágenes de gente. Porque eso hace que conecte más. Entonces vamos a poner una familia. Ok. Vamos a poner una familia. Eso es siempre bueno ponerlo. Familia. PNG. Para que no me tenga fondo la imagen. Vamos a ver si podemos poner una familia. Esta familia. Ok. Clic derecho. Eh. Copiar imagen, familia. Ok, entonces vamos a buscar un, una imagen, que se yo, redondeada. Vamos a poner insertar forma, vamos con una forma. Eh, vamos a buscar esa forma a ver qué tal nos va con esto. vamos a ver qué tal nos va con esto entonces relleno el relleno de la imagen la familia ok excelente entonces qué podemos hacer podemos darle el mismo azul podemos darle un contorno negro vamos a ver vamos a darle contorno negro negro perfecto y un mensaje de como de que ellos lograron Contorno negro. Un poco más de grosor. Sí. Aquí debemos poner un poco más de texto. Control C, V. Algo así. Ok. Contorno. Ya el teléfono debemos... Esta parte nosotros debemos cambiarlo un poco porque nos sirvió en la primera etapa para los contactos y el logo y etcétera. Si yo quiero, puedo dejar el mismo logo aquí, más pequeño y el nombre de la inmobiliaria, pero tiene que ser más pequeño porque ya esta parte se trabajó en la, en, en la otra cara. Vamos a poner este texto más pequeño Inicio, vamos a ponerle 14 OK. Inmobiliaria Vamos a ponerle 12, ok. El logo, vamos a ponerlo más pequeño. Bueno, como está muy grande, eh, tenemos que poner ponerlo más pequeño. Clic derecho, formato de forma. Nos vamos a relleno. Y recuerden, aquí vamos a ponerle un 20%. Vamos a ponerle 20%, ok vamos a ponerle cero desplazamiento, cero desplazamiento, cero desplazamiento, ahora sí, ok, ahí, perfecto, ok, esto ya no funciona, que ya está atrás, Okay. aquí podemos poner una descripción, eh, casas de ladrillos, ¿qué sé yo? Yo voy inventando cosas, ¿verdad? Otra descripción, casas lujosas, todas a bajo costo. Todas abajo, costo, bajo, costo. Ok. Esto vamos a borrarlo. Vamos a traer esto un poco más hacia abajo ahí, que se vea bien ahí. Perfecto. Vamos a ponerle un marco a la casa que se ve como medio... Y el contorno que ya sabemos. Ajá. Uh -huh. Aquí podemos ponerle algo como, no sé, en amarillo, familia feliz, qué sé yo. Construimos vivienda, construimos viviendas tipo familia, qué sé yo, por decir algo. Y vamos a ponerle, construimos, vamos a ponerle formato relleno. Quiero que sea el amarillo. Ok. Vamos a ponerle este estilo. Que a mí me gusta. Ok. Vamos a ver cómo poner un más grande. Vamos a ver. Aquí diseño. 15. Construimos vivienda tipo familia vamos a ponerle. Ok. Vamos a quitar el contorno al amarillo, contorno, sin contorno. Ok. Vamos a ver si le puedo quitar también un poco de iluminación, de transparencia. Creo que es aquí. Relleno. Un poco de degradado también. Vamos a llenar esto con más texto. Ok. Ahí podemos llenar espacio con otra casa. También podemos poner eh, más texto, etcétera, etcétera. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque el video se está haciendo demasiado largo, pero le voy a compartir el formato. Recuerden el formato, se lo voy a compartir, le voy a dar el enlace en la descripción del video y te van a poder descargar este mismo formato. OK, entonces vamos a guardar esto y vamos a poner tríptico 2 en PDF. O sea que ya yo tengo las dos imágenes en PDF al momento de imprimir. Simplemente le digo a la persona que imprime, que me imprima eh, en una misma hoja. OK, entonces, OK, está bien, miren lo que vamos a hacer, practiquen eh, y le voy a dejar entonces en la descripción del video para que vayan y descarguen esa misma plantilla y no tengan que hacer mucha cosa. bien? Bueno, señores, hasta aquí este, ha llegado este video tutorial. Espero que le haya servido de ayuda. No olvide dejar un me gusta y recuerden que pueden descargar la plantilla en formato wall en mi página web. Así que nada, señores, nos vemos hasta la próxima.